Muchísimos ganas de que a la vacuna. La verdad es que ni hemos pensado en un punto hecho de vacunarnos, los que no estaré, de en exceso, y ni, ni fa mal, ni moleste, y vamos, que es muy recomendable. Así que supense, que es una cosa que en esta situación actual que estoy viviendo, yo creo que es un derecho, o te ha oído tiene una miqueta de consideración y conciencia y vacunarnos, que es también muy cosas a acabar a Totaso. Les esperanzas y les en esta vacuna. esperen que siga muy efectiva y que eso se acabe muy pronto. Pues esta vacuna para mí ha sido un momento muy importante y estábamos esperando con mucha esperanza y muchas ganas. Y animo a todos los compañeros de. Del hospital y a toda la población en general a que se vacunen. Intentar ayudar a colaborar para que vaya funcionando bien todo lo que son la administración de las y las vacunas y pues alguna reacción para poder solucionar los problemas. De momento ha todo muy bien y no ha habido ningún